Un joven resultó herido de una puñalada cuando supuestamente defendía a un primo en el sector 24 de abril de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Antonio Acevedo, de 23 años, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, consecuencia de presentar herida de arma blanca. Sí, a mi primo, él, yo no me di cuenta nunca que había un cuchillo ahí por delante. Cuando vine a darme cuenta yo tenía la tripa afuera y gracias a que los médicos y Dios hicieron su obra. Su madre, la señora Victoria Rodríguez, pide que se haga justicia, ya que los supuestos agresores acostumbran a realizar este tipo de práctica. Eso fue defendiendo al primo de él. ¿Dónde eh, No tengo bien claro dónde. No sé muy bien la, la dirección. De... No era directamente riña, sino que el muchacho como que le cogió con él... ...y, y él le dijo una palabra... ...y ya por eso querían tener problemas. Sí, a él le sacaron un riñón... Eh, ...le perforaron el pulmón también... Y, ...y todo lo que le... Bueno, que, que lo agarren, en verdad eh, al muchacho... ...él... ...supuestamente lo que me dijeron se llama Junior y otro que el que lo agarró a él se llama Joelito, supuestamente no sé muy bien porque no, no sé de aquí, entonces que hagan justicia porque eh, me han dicho que él tiene la costumbre de hacerlo, de hacerlo con otras personas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.